¿Qué significa tener trabajo? ¿Para qué quiero tener un trabajo? ¿Qué me hace, qué me impulsa a buscar un trabajo? El proyecto Selfie es un proyecto innovador que justamente trata de responder a estas preguntas. Trata de humanizar esta circunstancia humana. El uso de las herramientas socioemocionales, de las herramientas digitales con técnicas como el teatroforum, el storytelling, el uso del cuerpo, el uso de la voz, el uso del movimiento, de la ocupación del espacio hace que las personas puedan mirarse, mirar al otro, reflexionar sobre sí mismas y reflexionar sobre la sociedad. Las herramientas digitales aportan ese poder mirarnos, el reconocer cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras flaquezas también. Ayuda también a darnos cuenta de todo el bagaje que tenemos. Incluso de cuáles son las circunstancias digitales que tenemos en este momento. Qué tenemos a nuestro alcance que nos pueden ayudar a encontrar un trabajo. Y las herramientas socioemocionales nos aportan cómo nos humanizamos a nosotros mismos y cómo nos empoderamos para que la sociedad humanice a las personas que estamos viviendo esta circunstancia especial en nuestras vidas. Ya que un trabajo hace a la identidad de las personas en esta sociedad occidental en la que vivimos. Hemos creado un manual de actividades que tienen un acostamiento diferente a cómo normalmente se van las actividades para la recerca de feina. Quin las l'esperit que trobeu eines? en diversitat La diversidad de quién somos como personas como éssers sociales, la diversidad de cómo vivimos este proceso a partir de la nuestra historia y poder ser un acompañamiento más eficiente, más personalizado, finalmente con más humaca para las personas que están buscando feina. En esta batería de vídeos trobareu eines para poder hacer un diagnóstico participativo, encontré estrategias para la cooperación y para la creación de xarxes, como poder elaborar también un teatro fòrum para analizar las situaciones en la recerca de feina, como poder crear un paquete de presentación digital y finalmente también cómo poder ir al pasado para ir al futuro. Volemos aportar una parte de innovación en este món. Sabemos que en el futuro la mayoría de personas trabajarán en feinas que hoy en día ni existen. Por tant, hemos de poder aportar una mirada nueva, creativa, aportar nuevas eines. y te las l'esperit del selfie.